Estamos entrando en una revolución de las redes de mercadeo. Y tú puedes ser observador o protagonista de esta revolución. Sabemos que estamos entrando en una revolución porque se han juntado tres variables. Producto de impacto. Plan de pago millonario. Empresa sólida. Producto de impacto. Para que un producto sea un producto de impacto, requiere ser único, que mucha gente lo necesite y que sea altamente reconsumible. 25 veces más hierro que las espinacas, 17 veces más calcio que la leche, 15 veces más potasio que el plátano, 15 veces más vitamina C que la naranja, 10 veces más vitamina A que la zanahoria, 9 veces más proteína que el yogur. Cuatro veces más fibra que la avena. La Organización Mundial de la Salud la ha llamado el mayor descubrimiento del siglo. Estudios demuestran que se puede utilizar como tratamiento complementario para curar más de 300 enfermedades. Producto único. Masivo. Altamente reconsumible. Moringa. Baiteoma. Plan de Pagos Millonario Tenemos un descuento inmediato del 45% Sin necesidad de vender grandes volúmenes Sin stock en tu casa 45% de descuento solo por afiliarnos Un bono por nuestro volumen de ventas, Dos bonos de inicio rápido 4 bonos por construcción de equipos 2 bonos por estilo de vida 3 bonos por regalías de tu organización sin límite de ganancia un bono de regalías mundiales 14 formas de ganar dinero este es un plan de pagos millonario. Nosotros podemos beneficiarnos hoy mismo. Empresa sólida. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Laboratorio propio. Dos fábricas de producción. Principal proveedor de las mejores farmacias del Perú. Exportamos a más de ocho países. Ocho años de experiencia. Más de 100 fórmulas registradas. Ganador del premio Mejor Empresa de Redes de Mercadeo 2013. Millones de dólares en investigación, desarrollo y tecnología. Certificaciones internacionales de calidad. Corporativo con años de experiencia en negocios y redes de mercadeo. Teoma vive bien. Se unieron las tres variables. Producto de impacto. Plan de pago millonario. Empresa sólida. Esta es nuestra oportunidad. Observador o protagonista. ¿Qué eliges? Bienvenido al equipo.